¡Ya comienza Vida de Estudiante! ¿Qué tal a todos nuestros amigos de TV Guas y Noti Guas? El día de hoy nos encontramos en la poderosísima Prepa 2. Mi amigo Yael y yo venimos a preguntar a los muchachos qué les parece la escuela, sus compañeros y por supuesto la feria que está justo a unos escasos metros. ¡Acompáñenos! No, no, no están soñando. Tampoco están muertos. Es real lo que ven. Aquí cuenta la leyenda. Que se crearon grandes guerreros, grandes sabios, hombres guapos, mujeres hermosas. Ay, perdón. Bienvenidos al paraíso. Ah, bienvenidos a Prepa 2. Bueno, ahora nos encontramos con Alexa. Alexa, dinos, ¿estás en primer semestre? ¿Tus compañeros ya hiciste amistades o todavía no? Sí, pues todos ellos desde ay, el primer día nos llevamos muy bien. ¡Es una mentira! ¡No es cierto! ¿Ya tuviste algún problema con algún maestro con alguno de tus compañeros? Eh, pues no, pero tenemos problemas con maestros que nos dejan muchísima tarea todos los días Yo necesito amor, comprensión y ternura ¿Ah? ¿Y quién le va vale a Eso necesito, yo? yo no necesito estar encerrado no me... Bienvenidos a la preparatoria. muchachos Oye Diego, a ti, tú te ves como que medio desmadrosillo. ¿Tú sí te vas a la feria o entras a clases? Nada, no, sí entra a clases. ¿Seguro? <ríe> sí. ¿Y no te afecta que tapen la entrada para la preparatoria, los puestecitos? Sí, creo que nos afecta mucho en la llegada a la prepa. Llegamos tarde y luego a veces no nos dejan entrar a clases. ¡Ay, ayúdenme! A ver, favor, Ayúdenme. Exigimos como estudiantes que pongan más puestos para no llegar a la escuela. ¿verdad? ¿Somos sus tontos o no? Sí, sí. ¡No señores! No, son... ¡No! La vida es dura, pero más dura si no estudias. ¿Qué te parece tu la preparatoria? Yo estudié aquí. Y a mí qué me importa. Y qué, a mí se me hizo muy chida a ti, ¿qué te parece aquí? Bueno, nosotros tenemos poca experiencia aquí porque pues la pandemia no nos permitió estar aquí asistir. Apenas el semestre pasado, eh, cuarto semestre para nosotros, pudimos venir, pero fue escalonado, entonces nomás veníamos la mitad una semana, la mitad otra semana. ¿O todas las unidades tienen un comedor? ¿Qué te parecen estos servicios? ¿Te agradan o no? Además de que, por ejemplo, el comedor, que para mí que días puedo traer lonche, días no, dependiendo de, de la hora en que me vengan si es en camión o demás, el comedor sí es una bastante ayuda, pero son 20 pesos por una comida, un desayuno bastante bueno. Entonces sí, sí recomiendas a la prepa. Sí, la verdad es que Propas 2 está muy chido, la verdad. Ok, bueno. Leo, ¿siempre luce muy intelectual o...? cuéntenos ustedes. ¿Siempre Leo ve así de acertado? <Risa> ah, está Leo? Es un buen estudiante. Síganlo. Leo Gamboa Junior. Oye, Jana, ¿en qué semestre estás? Eh, en quinto semestre. Qué bueno, porque ya tienen menos responsabilidades y como que la había costado hace rato. No quiero quemar a nadie. Pero tienes clase libre, o oh, cuéntanos. Ay, no. <risa> eh, no! no se puede razonar con esa mujer ¿En qué clase deberías estar ahorita? En ecología Y sí, no vino el maestro, me imagino No No, sí, sí vino Oye, Hanna, por último ¿La feria que está aquí al lado de ustedes A ti te ha afectado, te distrae poquito Hace que llegues tarde? platícanos. Pues un poco tarde porque tengo que caminar y atravesar los juegos Y... Sí. Nah, pues nada más por eso, sí. no, no están prendidos cuando vengo Y no sean como Hanna, no sean como Hanna, responsable y sociable ¿Quién diría que estoy aquí 10 años después tirando barra, no? Como un vago sin oficio ni beneficio ¿Cuál es tu nombre? Jimena Jimena, ¿qué te parece la preparatoria número 2? Se, ¿Se te hace chida o no? Pues me gusta porque es muy grande okay. sí, Y hay muchos espacios para caminar y así, está cool ¿Si ¿Sí te gusta la educación aquí o no? Sí, es muy cómoda, la mayoría me gusta. A ver, cierto, ¿cuál es tu clase favorita? Derecho. Ah, o sea, estudias sociales. Ok. Ok, en cuanto a que aquí tienes a, a la feria, ¿eso les afecta a ustedes como estudiantes o, o en estos tiempos les da igual? Yo digo que se afecta un poco por.. Por la pasada que había de carros, unos tienen que rodear más, otros venirse caminando, entonces, o sea, creo que se afecta un poquito. Si piensan cambiarse o meterse a otra prepa, venganse para acá, Está muy cool. Aparte pueden tener amigos cool, porque es verdad que aquí en la prepa 2 hay más, más rockeros mugrosos, ¿es cierto o no? Probablemente sí, sí se ven. Sí. <risa> Yo también lo confirmo. Chamacos, recuerden, el rocarrolo es un deporte, practiquenlo y que viva el ¿Qué te parece tu prepa? ¿La verdad si te gusta o no? Sí, sí me gusta, me gusta las instalaciones. ¿Y a ti? Se puede decir que sí. ¿Se puede decir que sí? <risa> <risa> bueno, ¿qué crees que le falte a tu prepa para que digas, sí me gusta al 100%? Mm, más mesitas con un chon, ¿no? Y luego aquí no, porque aquí sí está chido con el pasto. <risa> en el plano académico... ¿Tú crees que la educación aquí en Prepado sí sea buena? Dilas a todos para que lo sepan. Y yo sí, hasta ahora sí, sí las voy comprendiendo bien. En las profundidades del Congo, un envejecido guerrero lucha por el futuro de su familia. Macumba. Cristian, a pesar de que nos separe este muro, dime, ¿cómo te sientes? ¿Qué estás haciendo justo ahorita? Nada. ¿Cómo nada? ¿No tienes clases? Sí. Ah, estás en cultura física, cuéntanos. No. Entonces, ¿de qué era tu clase? De aprendizaje, de estrategias de aprendizaje. Y no vino tu maestra. Sí. Oye, por último, dinos, ¿ya fuiste la el feria o no? no? ¿Por qué no? Está aquí llevado, cerca. No te han llevo. llevado. Estamos con un destacado estudiante llamado Max. ¿Cómo te Dinos, ¿estás en clase? ¿Qué estás haciendo? En Ahorita este no, no tengo clase. Tengo libre de aquí hasta las 2 ¿Y qué piensas hacer entonces? Apenas son las 11, ¿qué vas a hacer? Eh, oh, ir a la feria, ir afortunadamente la... ¿No estás buscando compañía tú? Una novia, la verdad <risa> Mi número es 492 179 8238 Si saben, véanlo bien Que estoy cubrebocas para patrocinarte No, estoy feo Ah, para que la gente te vea y diga, yo lo quiero Está ah, bien <risa> Eso, eso Ven, pura calidad en prepados Dicen que son los más guapos Ando no, buscando ¿no? con quien nadie. <risa> ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando, ¿Con crecer? quién iba a la feria. Mándeme no un Minitas chidas. Minita chidas